Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a restablecer la configuración de nuestro Google Chrome a valores predeterminados y a quitar software taninos con el mismo programa. Comencemos para ello. Abrimos el navegador Google Chrome. Vamos a los tres puntos que tenemos acá arriba en la parte superior. Hacemos clic en configuración. Vamos hasta abajo. Hacemos clic en avanzada bajamos, vamos acá donde dice restablecer y limpiar, hacemos clic en restablecer, hacemos clic acá donde dice restablecer, esperamos y ya se restableció la configuración predeterminada. Ahora vamos donde dice limpiar la computadora, hacemos clic en buscar, esto demora unos minutos, Ya terminó la búsqueda y salió que no se encontró software danino. Esto es todo, amigos. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal y pongan me gusta a los videos y activen la campana así reciben la notificación de los nuevos videos.